Programación de juegos en Javascript. Vamos a programar un pequeño juego en Javascript que nos servirá como base para ver las diferentes partes que tiene todo juego. Cuando hay que escribir un programa largo hay que dividirlo en módulos o piezas e ir comprobando que funcionan correctamente, de lo contrario nos llevaría demasiado tiempo las tareas de depuración como encontrar posibles errores en la escritura del código, por ello vamos a programar el juego de manera gradual en cuatro pasos, añadiendo componentes y comprobando si funcionan. En cualquier juego tenemos los siguientes elementos. 1. El área donde se va a desarrollar el juego llamada lienzo o canvas. 2. Carga de las imágenes en variables. En esta prueba solo está el fondo. 3. Función render. Encargada de mostrar todos los objetos del juego, por ahora solo está el fondo y el marcador. 4. Función main. La función principal que es la que controla el flujo del juego. 5. El punto de inicio. Son las primeras órdenes cuando se carga el juego. Normalmente se usa para cargar variables como tiempo o llamada a funciones. Comencemos con el primer programa test. Programa test 1. Mostrar fondo. En primer lugar creamos el archivo HTML con su cabecera y cuerpo. En el cuerpo solo situamos el canvas y a continuación el enlace para el archivo JavaScript. Es importante que vaya detrás del canvas pues debe estar ya cargado cuando se inicie el programa. Programa JavaScript. Paso 1. Crear el lienzo. Lo primero que necesitamos es crear el elemento canvas y luego con getContext se indica qué tipo de canvas se va a utilizar siendo el 2D el más estándar y sencillo. Paso 2. Carga de la imagen en una variable. La variable VGEREADY se usa para controlar cuándo es seguro mostrar la imagen, solo la mostraremos cuando el navegador la haya leído, de lo contrario podría dar un error. Todos sabemos que los navegadores van representando las imágenes a la velocidad que pueden. Paso 3. Función para renderizar objetos. Función de renderización que muestra el fondo cargado antes en la variable bgImage. Para mostrar el marcador se usa la variable que contiene el contexto del canvas, llamada en este ejemplo ctx definida al principio del programa. Paso 4. Función para el proceso principal. Esta es una función que controla el flujo del juego, por ahora solo tiene que mostrar en pantalla con la función Render, poco a poco iremos añadiendo más elementos. Paso 5. Inicio del juego, Start the game. Ahora solo hay que llamar a la función principal que ya continuará llamándose a sí misma indefinidamente de manera recursiva.